Bien, aquí vamos a hacer el batido, pero no con la ranita, ¿eh? porque los batidos reales son hechos obviamente con nutrientes que nos van a dar toda la energía que necesitamos. Viene el verano y seguramente usted en casa, la señora, sobre todo, los chicos también dicen, voy a hacer mi batido proteico. ¿Cómo hacer un buen batido? Un batido que nos dé pues las proteínas y las vitaminas. Estamos con Claudia Agüero, nuestra nutricionista invitada, que nos va a eh, pues, explicar un poco sobre los batidos. Ha salido una pequeña licuadora para hacerlos. ¿Son muy costosos los batidos? ¿Tienen que ser estos polvos importados o los puedo hacer en casa? Lo podemos hacer en casa en realidad con los elementos que podamos tener, ¿no? De hecho, yo he traído tres elementos que podemos encontrar en diferentes versiones que nos van a dar vitaminas, minerales, proteínas y además un plus que nos va a ayudar a activar nuestro cerebro, justamente Ajá. para poder comenzar el día para full pila. desde temprano. Por ejemplo, yo hago ejercicios. El batido lo debo tomar antes o después de la rutina. En realidad, hoy en día la ciencia nos dice que no importa mucho si es antes o después, lo que importa es el aporte proteico de todo el día. Yeah. Entonces, en realidad, en el momento que puedas, ¿no? De repente antes o después, donde te vaya mejor, lo puedes Yo hacer. Yo lo tomo es un problema. Uh -huh. También dicen claro. en los expertos en fitness que es de mejor después. Ahora, ¿el batido puede reemplazar una comida? No realmente, no realmente. Primero, ¿por qué? Porque vamos a tomarlo, entonces ya nos olvidamos de la primera parte que es la masticación. Desde ahí la digestión ya no es tan buena y además que nos va a dar hambre rápido. Yo diría que esto es un plus, en ah, los batidos, exactamente, ver, ok, para el desayuno. Vamos, vamos a la, la obra, Claudia, a ver, vamos, Exacto. empecemos. A ver, acá Es una licuadora. Uh -huh. Acá, bueno, es una licodora portátil. Batidora. Lo que hemos traído primero, acá vamos a hacer uno con coco. Puede ser coco sí. rallado, puede ser coco de repente luego de, de tomar el, el agüita de coco, ¿no? No, me parece, claro a, a, a, a, me parece que es a toto ahí, Ajá, está. está es coco no coco, podemos eh, lo, que hacer, coco Entonces, lo que vamos a hacer coco rallado lo que vamos a hacer es agregarlo buena. El... eso láminas. como hojuelas, como láminas exacto, bueno, pues, las manos están limpias ¿Ah? sí, sí, sí, las podemos montar en el mercado pero igual funciona con coco rallado claro. eso sí o tengo coco fresco le pongo al arroz con leche. Al claro, tengo claro. Leche. coco, puede ser almendras, pueden ser pecanas sí, sí, sí, sí, de hecho hemos traído acá harina de almendras <risa> o almendras trituradas que es lo mismo, puede ser pecanas también y por acá cacao que también... cacao, que no, Hablando... que, que no es lo que mismo que coco no es lo mismo que coco exactamente, Entonces, acá vamos a agregar un líquido puede ser agua, yo he traído leche de Cremada puede ser ah, agua de coco. ¿tú me dices cuánto? Uh -huh. A ver, vamos a agregar un poquito más. Un poquito más, un poquito más. De la leche. ¿La la ahí está. Ahí. ahí está, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a cerrarlo aquí. Para los, por ejemplo, que son veganos, vegetarianos, pueden utilizar igual de coco, de almendras, no hay ningún problema. Quien quiere menos aporte a calorías, agua. Y ya está. Ajá. No Nada de azúcar. Nada de azúcar. Acá lo vamos a La licuar. Licuadora. ¡La licuadora! Y ya está. Ahora, yo he traído algo que se llama este de acá es sirope de uh, eh, de yacón, Ajá. el yacón es un sí, no alimento, de yacón. es dulcecito el sabor es muy parecido al que le ponen a los picarones, Ajá. es bien rico. el yacón es buenísimo para aquellos para, para personas que tienen diabetes ¿verdad? Es un natural Es un dulce natural que además ayuda al sistema inmunológico. ¿Y dónde se encuentra eso? ¿Lo venden así en sí, los supermercados? lo podemos encontrar o también podemos utilizar el yacón como fruta. Ajá, no, ah, puede endulzar Tan, con yacón. También, okay, exacto. Por sea, ejemplo si yo quiero, es bueno acá ya está el sirope podemos también, así digo me falta un poquito de dulce, estoy ya. acostumbrado al azúcar en vez de agregarle azúcar, puedo utilizar el sirop, ¿no? Sí, vamos a agregarlo acá también un poquito y como ustedes como ustedes deseen puede ser Una un poquito pequeña, ahí no, está, no, ¿no? algunos lo usan bastante. también para probarlo, de paso vamos a meterle dedito. es rico, la verdad que es sí, bien rico ¿qué tal? Mm. ¿Cómo la rico, ¿como la algarrobina? como la algarrobina, entre algarrobina y miel de chancacá ah, exactamente sí, bien. Bien. Entonces, y el cagualobatín eh, cambió, cambió el color. <risa> bueno, aquí ya está. Ya está listo. De hecho, bueno, esto es algo práctico que también lo podemos claro. hacer en supermercados. ¿no? Y ya está. Y lo servimos. Algo rápido: puede ser para niños, puede ser para adolescentes, para adultos, todos. ¿no? Acá ya está el líquido. Acá, por ejemplo, podemos agregarle más leche y volvemos a hacer lo mismo. Este es uno. ¿no? Y ya Entonces, está. Ese es uno. ¿Le puedo agregar una clara de huevo un huevo batido? Sí, sin embargo, hay un detalle, mucho cuidado porque si el huevo no está bien lavado, el huevo ah. por ahí está contaminado, terminamos con un enterocolitis. Y... Genial, sí, es. sí, Siempre sí. De repente lavar, acompañado, ¿no? Con un huevito duro. Exacto. Entonces, cuando era? Mm, ¡Qué rico! ¿Eh? ¡Buenazo, ah! Bueno, ¿eh? Y con esto... Vamos a vamos vamos a hacer, vamos a traerlo por ahora por acá, ¿No? digamos que es para nosotros en la casa. No, ¿no? es el batido de rana, ah, por cierto. No, si no, no, no, no. no ¡Qué bárbaro esto, tana? no, Claudia! A ver... O sea, esta, esta gente que utiliza los animalitos eh, como si fuera un elemento, fue un ingrediente más de un batido. Los batidos más. se hacen con productos naturales. Y con aparte, putas, ah, ¿no? Claudia, no, no está semillas. para nada probado que la rana tenga alguno de estos efectos afrodisíacos, no punching, nada. O sea, nada. O sea esos son mitos. No hay, de hecho, es evidencia falsas. científica, claro. ¿no? Entonces, ¿para qué utilizarlo? Claro ¿no? que sí. Acá. Tenemos la harina de almendras o puede Ajá. ser también pecanas. Acá tenemos una parte mayor de proteínas es para aquellos receta. que quieran. Esa es otra receta. La harina de almendras. Ajá. Entonces vale. podemos utilizar una o dos cucharadas. Entonces, ¿eh? Y nuevamente lo mezclamos con la bebida vegetal que tengan en casa o una bebida... Eh... Si me cae mal la leche, ¿puede ser agua? Sí, también, claro, con agua, agüita también. también. Por ejemplo, yo soy intolerante a la lactosa. Bien. Claro, Tengo que tomar con claro, sí, la tuya. Ya fui. <risa> <risa> He muerto. <risa> un poquito, <Okay>. un poquito. <risa> tengamos un digestivo para digestivo, sí. Por favor. sí, no, nos va a aromatizar el tema. No, no, no, no, no. Ahora, en cuanto a la fruta, en cuanto a la fruta hay que tener un poco de cuidado porque si somos personas que buscamos perder peso, tenemos diabetes, no es recomendable fruta licuada. Entonces yo diría así. su estado natural. Exactamente, sin frutita y puede ser de repente aparte un bolsito de fruta picada y listo. ¿no? También es una buena opción. Desde aquí igual, y el cacao. Ah, le podemos echar a cacao también. Se ¿también? Se sí, sí, vamos a ponerlo. Aprovechamos y ya sí. vamos a poner. Para que tenga este sabor. Exactamente. ¿no? Listo, dale. Lo bonito del cacao así, en polvo y no en barra, es que no va a tener la cantidad de grasa saturada ah, que usualmente encontramos pues, en hay barra. Hay que aprovecharlo más en polvo. Eh, más ¿verdad? en polvo, exacto. Y leer siempre en los ingredientes que no tenga azúcar, ¿no? Suficiente con su sabor natural. También lo licuamos. Ya le eché un poco también de, del siro, del yacón Ya está. Y lo vamos pues a Es Sumamente fácil, Rapidísimo. rapidísimo. A mí con canelita, por pues. a poner un poco de canelita también, claro que sí. Eh, el, el valor también de acá del cacao es que tiene triptófano, justamente que nos ayuda a activar es las hormonas de la felicidad. Ah, bueno. Ah, sí, ah, sí, sí, sí. Una sustancia química que actúa justamente en nuestro cerebro y nos da eso justamente para empezar el día con muchas ganas. ¿no? Genial la canela, esto ponemos aquí para ponerle la canelita. En... Claro. Un, un poquito frisante, más. Natural. Muchas gracias, sí, sí, caballero. Sí. Muchas gracias. Ver, Muy buena ¿sabes? la canela. También ayuda a bajar el nivel de azúcar en sangre la canela. Así que también hace es que un Estamos Bien, ¿En entonces, vaso, Clarita, sí, ya está los batidos. no Mucho cuidado también con esas falsas pócimas que a veces se ofrecen. Esos polvos que también están ya industrializados, mejor hacerlo de manera natural. Exacto, de manera natural y siempre con mucho cuidado, ojo, con la higiene de los alimentos, ¿no? Cada cosa en su lugar, en el momento de almacenarlos, ¿no? Y sobre todo, si compramos cosas de repente en paquetas, leer la etiqueta nutricional es muy importante. No guiarnos solo de lo que dice la parte frontal, sino atrás. Ingredientes para saber que no tenga azúcar, sobre todo grasas saturadas y ya está. Ahí para está empezar bien el día. Sociales para que la gente sí, sí, sí. que quiera tener también consejos y tips claro que sí. puedan seguir. Listos para ayudarlos a todos. Perfecto, gracias a Claudia. Muchas <risa> bueno, gracias. Claudita, ¿qué tal si nos vamos a echarle una mirada también, Alicia, a lo que pasó de madrugada? ¿sabes?